De orgullo estar aquí con los periodistas de gira de por la región y aprovecho la oportunidad para invitar a la opinión pública, a la comunidad sanrocana, que nos cuidemos bastante de esta situación que estamos atravesando la humanidad. Esto no es en San Roque, ni en Antioquia, ni en Colombia, esto a nivel eh, mundial, eh, donde vemos constantemente eh, los contagios. Aquí en San Roque pues, estamos preocupados porque hablar de 150, 160 casos activos, eso es eh, motivo para nosotros preocuparnos por la salud de los sanrocanos. Pero decirles que desde la Administración Municipal el Comité de Gestión de Riesgo ha venido emprendiendo campañas importantes con el apoyo del personal de, del hospital, el apoyo de la policía nacional, el apoyo del ejército, el apoyo de los bomberos, en fin, todos los integrantes del comité de gestión de riesgo, estamos concentrados en este tema. Eh, emprendiendo campañas para que este contagio no se siga extendiendo pues, eh, aquí en el municipio de San Roque. Eh, yo siempre le he dicho, el, el COVID no se, va a ir, no se ha ido todavía, está aquí en San Roque, entonces eh, pedirle el favor muy encarecidamente a todos los sanrocanos que nos cuidemos bastante. Primero que todo, la salud y espero de más. Si nosotros tenemos un municipio saludable, tenemos un municipio donde podemos pensar en cultura, en deporte, en educación, en mejorar la calidad de vida de los sanrocanos y máximo pues ahora pues que el gobierno nacional nos está dando la oportunidad de, de la reactivación. Entonces, eh, somos conscientes de que sí necesitamos pues que se reactivara los, algunos comercios, comercios que están cerrados aquí en San Roque, porque la, la idea es que se retire la economía y siga funcionando pues la, la economía principal, lo que tiene que ver con, con la producción de la, de la panela y, y del café, que son los reglones que ocupan papel importante entre la economía sanrocana. Cordial saludo y la idea es que nos cuidemos bastante de este COVID-19. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. Cordial saludo en nombre de la administración municipal. De gira por las eh, bienvenidos ciudades, aquí a la música de Roque tierra de la cordialidad. En diferentes regiones del país. De gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios. El año pasado, pues a pesar de la pandemia. No nos quedamos quietos, nos movimos mucho para la ciudad de Medellín, la gobernación, también muy cerrada, las oficinas de la gobernación, pero allí nos, nos escucharon los diferentes secretarios y ya en este momento estamos ejecutando lo que el año pasado estuvimos estrenando, ya estamos ejecutando algunas obras, concretamente como es la remodelación de la Casa de la Cultura, donde era el premítero Jaramillo. Para la parte pues cultural, estamos con el tema de movilidad construyendo un puente vehicular por valor de 1.300.000 pesos, esto pues gracias al gobierno nacional que nos dio aporte importante, nos dio el 80% y nosotros pusimos el 20% y lo estamos ejecutando. Y se vienen muchas obras importantes ahorita como el mejoramiento de vivienda, placa huella, entonces le estamos trabajando duro a ese plan de desarrollo porque nos interesa es que hable bien a la comunidad, si ya dos veces que he pasado por la alcaldía como fue el año 90-92 se hizo la tarea y quedamos bien como con la comunidad y en el 2008-2011 que también estuve, se hizo bien la tarea, ahora en este tercer periodo vamos a hacer la tarea mejor para salir por la puerta grande y que la comunidad San la crea en la administración municipal. Unidos con valores, San Roque sigue avanzando estamos metiendo los, los valores importantes que es con la, la transparencia, la, la, la honestidad el tema de la equidad, el tema de la concertación entonces con, eh, con estos valores, con base en estos valores elaboramos el, el plan de desarrollo porque dentro de esta administración juega un tema muy importante como es el diálogo y la concertación aquí no nada es manipulado ni No es lo que yo diga porque yo soy el alcalde, no, aquí mandamos todos, aquí somos 21.500 habitantes donde a todo el mundo los escuchamos y, y juega papel importante el tema de la concertación, que la gente sea la que exprese qué es lo que quiere hacer con casi 110.000 millones de pesos aproximadamente, que es lo que vamos a ejecutar. <música> La meta pues, que tenemos es darle cumplimiento al plan de desarrollo, ojalá llegue pues, al 100%, eh, y yo creo que lo vamos a lograr, porque es que si nosotros vemos en este momento el comportamiento, eh, los indicadores eh, del plan de desarrollo, ayer en la oficina de planeación vemos que a estas alturas llevamos aproximadamente un 35%, 35 o 40% lo esperado, pues, que tenemos para eh, a 31 de diciembre llegar al 50%, yo creo que lo, lo vamos a lograr, porque la verdad es que eh, lo hicimos de pues, una forma en equipo, nos sentamos aquí los diferentes secretarios de, de despacho, eh, llamamos a planeación, llamamos a la Secretaría de Hacienda y con ese plan financiero, con eso elaboramos la propuesta, después de haber escuchar pues las necesidades y después de escuchar las comunidades. Entonces la, la meta que tenemos es llegar al 100% y yo creo que lo vamos a lograr. Pues si lo logramos en el 2008, 2011, que también pasamos por acá, que también cumplimos con el plan de desarrollo aproximadamente como en el 97, 1,98%, lo vamos a hacer ahora porque tenemos que nos escuche a nivel nacional, a nivel departamental, con la empresa privada. Eh, Gramalote, que es un aliado importantísimo que nosotros tenemos acá en el municipio, tenemos eh, Cornare, tenemos la operación de cafeteros y tenemos muchas… Eh, mucha, ISA Isa gente también nos están ayudando mucho. Entonces, eh, estoy convencido de que vamos a, a, a lograr cumplir con esta meta del plan de desarrollo. Para La administración municipal juega papel importante el tema de cultura y el tema de deporte. Hablando de cultura, eh, San Roque hace 31 años está celebrando el festival de teatro. Esto es auspiciado por el, eh, teatro, el grupo de teatro La Esfera. Entonces, para ser, siempre se ha hecho en el mes de mayo y junio. Por el tema de la pandemia, pues se eh, va a hacer para el mes de septiembre. ...en Festival de Teatro... ...y también el reinado del Folclor y la Danza... ...ahí está en el mes de septiembre... Eh, ...es coordinado por el señor Gustavo Valencia... ...director del Grupo de Teatro La Espera, ...y con el apoyo de la Administración Municipal... ...entonces, decirle a Gustavo Valencia... ...que cuente con nuestro respaldo total... ...como siempre lo hemos venido apoyando para que sigamos haciendo cultura en el municipio de San Roque. Este festival pues, es a nivel departamental, esperamos tener varios grupos aquí de teatro y varios grupos aquí pues mostrando el tema de las danzas, el tema del folclore. Entonces, eh, invitamos a todos los eh, colombianos para que estén pendientes pues de este festival que vamos a realizar en el mes de septiembre.